En la docta yo nací, tierra de Sonia Torres, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. Y si te, te lo, lo puedo explicar, explicar porque lo vas a entender. Por los desaparecidos 40 años yo luché. Y eso no. ¿No?